Hola, en este vídeo mostraré cómo realizar una animación de, un, de la deformación de un objeto. Este es un objeto que se deforma y se rompe, de tal forma que finalmente se puede visualizar cómo queda su posición final, de tal forma que veremos cómo esto sucede. Para ello haremos uso de un archivo en formato FRD y posteriormente lo visualizaremos en Paraview. Para ello, veamos cómo es el, la generación de estos archivos ya que en principio partimos de una serie de archivos de salida más reducido. Guardaremos estos archivos en la carpeta old de tal forma que podamos obtenerlos si nos hiciesen falta. Podemos observar que partimos de un archivo FRD, el cual se obtuvo de posteriormente a un análisis plástico de deformación hasta rotura en una pieza realizado con Calculix. Esta deformación hasta rotura... Eh, simulaba que una vez alcanzada cierta tensión o cierta deformación el material dejaba de actuar con esa fuerza de tal forma que se, de, posteriormente actuaba como un chicle teniendo una fuerza 10 veces inferior de tal forma que se podía considerar que la pieza se rompía o se estiraba como un chicle sin tener fuerza o coherencia en él Este archivo de resultados FRD lo podemos visualizar aquí el cual podemos ver que tiene una serie de números siendo por ejemplo este un número de nodo y estos unos números correspondientes a sus coordenadas si nos fijamos en él, podemos observar que hay unos valores de cabecera, por ejemplo, el valor 1c y el valor 2c. Posteriormente, existe un valor el cual es el número de nodos. Esto, este archivo frd lo transformaremos en archivos de tipo vtk, los cuales serán leídos en Paraview. Para ello, haremos uso de un script realizado en Python. Sigamos observando más aspectos de este archivo frd. Podemos observar que existe un, un tipo de keyword menos uno al comienzo de las líneas, diciendo que este archivo o este, esta línea es continuación de la anterior. Podemos observar y buscar otro archivo de cabecera, por ejemplo, el, el apartado 3C, el cual hace referencia a los archivos o a los, o a los elementos. Podemos ver que existe también otro elemento, que es el menos 3, el cual indica un, un cierre o terminación de una sección. También es posible observar que existe el valor menos 2, el cual dice que estos datos tienen realice, real, tienen Relación con los valores anteriores, ya que estos valores de los elementos corresponderían al número de elemento, al tipo de elemento, a otra serie de valores. Y estos serían los valores de las coordenadas de los nodos para este tipo de elemento 5, el cual sería un elemento de 15 nodos de prismático. Podemos observar que estas tres líneas definirían este elemento, continuando con un valor de menos 1 invocando a un nuevo elemento. Estas consideraciones posteriormente las realizaremos. En el script de lectura de este tipo de archivos en Python, observemos que también existen más tipos de, de datos, los cuales corresponden a los resultados. Estos están divididos en diferentes time step, los cuales tienen un nombre y tienen unas coordenadas temporales, las cuales pueden ir variando. Este, por ejemplo, corresponde a los desplazamientos, el cual tiene un valor de cabecera de 4. Podemos observar que este tipo de valor tiene una terna, siendo los valores de 1, de 2 y de 3, correspondiendo a estos a tres valores de desplazamiento o un vector o vector de desplazamientos. Igualmente, podemos observar que existe una correspondencia con el punto de nodo, el cual era el, era el origen. Podemos observar que cada uno de estos vectores tiene un valor de menos uno, indicando que existe un nuevo valor para un nuevo nodo. También podemos observar que existen, en lugar de los desplazamientos, las tensiones, los cuales tienen seis valores. Estos también hacen referencia a un número de nodo con cada uno de sus valores en las coordenadas XX, Y, Y, y Z, al igual que los valores cortantes en los planos X, Y, Y, Z y ZX, de tal forma que así son representadas las tensiones en los archivos FRD. También podemos observar otro, otros tipos de archivos, como por ejemplo las deformaciones. Estos también podemos observar que son de tipo escalar, de tal forma que tienen seis valores. También podemos observar y buscar otro tipo de valores, los cuales pueden corresponder a la fuerza. Este tipo de valores podemos observar que también es del tipo vector, ya que tiene tres valores de desplazamientos eh, referenciados a uno de los nodos, pudiendo ser estos valores cercanos a, a 0,10 o a 0,1. Podemos visualizar también que existe un nombre de time step y también existe un valor o, o posición temporal para algunos time step, de tal forma que es posible visualizarlos y observarlos. Veamos cómo se realizó, el, una vez analizado el archivo .frd, veamos cómo este se transformó en... En, el archivo, en los archivos vtk para ello se hizo uso de este script en el cual se hacía mención a que existen distintos tipos de elementos y distintos los cuales tienen un nombre distinto en los archivos vtk en función del número de nodos que tiene cada tipo de, de elemento este archivo es capaz de ser invocado a través de un script de shell de tal forma que es capaz de tra transformar un archivo de frd a un archivo vtk podemos observar que se le va leyendo el archivo o se va creando una clase en la cual se inician una serie de variables. Se llaman, uh, o se intentan buscar las distintas cabeceras a lo largo del archivo, de tal forma que esto origina la invocación a otra sección del programa. Por ejemplo, la lectura de nodos, la cual realiza la lectura de los nodos en sus coordenadas x, y, y, z, ya que en los archivos FRD estos tienen una anchura determinada, la cual corresponde con su longitud. Igualmente, para los elementos, eh, pudiendo leerse cada uno de los elementos en función de si, de si ya hemos llegado al final, o este es un elemento nuevo, o estos son los valores de los nodos del elemento anterior. Igualmente, la lectura de los resultados, las cuales se realizaban para cada uno de los elementos. Posteriormente, los archivos VTK están reordenados, de tal forma que todos los nodos son correlativos. Esto hace que se deban renumerar los nodos en, de uno hasta el número de nodos. También, los elementos en los formatos VTK tienen una descripción de nombre de elemento distinta, y siendo la, la numeración o ordenación de cada uno de sus nodos dentro del elemento distinta, de tal forma que es necesario reordenar algunos nodos. Por ejemplo, estos serían el orden 2, 14, 14, 18, 18, 22. Sin embargo, para VTK necesita el orden 2, 14, 18, 22, 14, 18, de tal forma que se reordenan los ocho nodos de segundo orden interiores de tal forma que estos, o los correspondientes a dos caras, de tal forma que estos son, pueden ser utilizados en los archivos VTK. Igualmente, los, los, los de tipo prismático de 15 nodos necesitan ser eh, redistribuidos a cada uno de sus caras, de tal forma que un elemento prismático de 15 nodos es transformado en cinco caras con cada uno de sus nodos, de tal forma que este puede ser interpretado posteriormente. Al final, se exporta el archivo, de tal forma que se utiliza la versión de datafile 2.0, ya que esta es más sencilla que los tipos de archivo de tipo VTU. Además de que es más legible en formato ASCII y se puede utilizar de una forma mejor. Podemos observar que en VTK existen dos tipos de valores. Unos que son de tipo vectores y tienen un valor float. Y otros que son de tipo escalar y tienen un valor doble. O double. O long. Podemos hacer visión también de que para invocarlo se hace uso de la orden ifName igual a main para poderlo invocar desde el modo shell o consola, desde el terminal. Podemos observar que se está dando en este archivo de ejemplo unos valores a la entrada, o sys arg. Y cómo se invoca. Al, al archivo o al directorio, de tal forma que se, eh, se filtran levemente los parámetros de entrada y se invoca a la ejecución de, las de, las, de cada una de las partes del archivo o de, de los comandos a ejecutar. Finalmente, se hace uso de la exportación, de tal forma que se exporta un archivo para cada uno de los tipos de salidas o time step. Igualmente, se busca en el mismo directorio si existe un tipo de, de archivo denominado astat 2 .pi, el cual tiene otro script que cambia los archivos vtk a .vtu. Estos archivos son transformados a través de Paraview, de tal forma que estos pueden ser utilizados de una manera mejor utilizando ese programa. Podemos observar que para cada uno de los time step se va creando el, el vtk correspondiente y se va llamando al, al, al, a un archivo ejecutable de Python, el cual se genera con, con estas descripciones. Podemos ejecutar el archivo y ver cómo se va ejecutando. Vemos que se va ejecutando una serie de comandos y finalmente nos da un comando que se puede exportar a, o que se puede utilizar en la consola de comandos o cmd. Podemos ver que hace también una serie de advertencias, como por ejemplo que el tipo de archivos no puede ser utilizado en o puede tener un error en su parte final. Podríamos, podríamos copiar este resultado y utilizarlo en la consola de comandos de tal forma que podríamos utilizar también esta para realizar las operaciones. Podríamos utilizar un cambio de directorio y ejecutar la línea de órdenes que, que exportamos en, en Spider. de tal forma que vemos cómo es el comando a ejecutar. Podemos observar que el último valor tiene un timestep un tacto raro, por ello, es posible que este valor deba ser eliminado posteriormente o previamente a la ejecución. Podemos ver cómo se van creando cada uno de, para cada uno de los archivos VTK un archivo VTU, los cuales están aquí. Podemos ver que el último archivo generado tiene un tamaño menor, ya que corresponde a la, a la parte generada en, la, en las posiciones de desplazamiento y de fuerzas finales en el momento de rotura o de fallo del cálculo. Ahora visualizaremos cómo es este archivo .vtdd. podemos eliminar la parte final, la cual correspondía a una, a, a, un, a una parte de error. Podemos observar que en él existe como una especie de invocación a otro archivo, ya que este archivo VTD o PVD de Paraview Visual Data llama a un archivo VTU, el cual contiene los datos. Estos archivos eh, tienen un orden correlacionado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. También podemos observar que estos pueden estar divididos en varias partes, ya que estos pueden tener un tamaño muy grande. En lugar de 2 megas podrían ocupar varios gigas. Igualmente, podemos observar que tiene un tiempo de time step, el cual eh, se utiliza posteriormente para la posición temporal de, la de esta visualización en Paraview. Podemos observar que estos time step tienen un orden correlacionado. También podría ser otro valor distinto, ya que es posible que estos eh, pudiesen haber sido obtenidos en un time step un tanto aleatorio. El, la generación de estos archivos VTU o la invocación al programa eh, para transformar de VTK a VTU fue este, este pequeño script a state2.pi. Podemos ver que se importaba y que se ejecutaba también con posibilidad en tipo consola. Podemos observar que leía los argumentos de entrada y posteriormente hace uso de, de del pvbatch para ejecutar una serie de comandos de, de, de, de para view, el cual es la lectura de datos con legacy VTK reader y posteriormente el almacenamiento de los resultados en formato VTU, modificando esta extensión con la con la orden save data. También podemos ver que en, este, en esta generación de archivos se generó el archivo pvd, el cual generaba la cabecera del archivo y la lectura a cada uno de los archivos vtu, pudiéndose visualizar este archivo vtd o pvd. Con estos archivos podemos abrir para view, de tal forma que podamos observar este resultado. Podemos ver que se carga el resultado satisfactoriamente, observándose los distintos valores de resultado. Incluso pues, se pueden visualizar los elementos y, las, y los resultados en las coordenadas XX. Los resultados en data PVP, VTU eh, permiten la activación y desactivación de ciertos valores de resultados. Esto, sin embargo, en los resultados de tipo VTK no es posible, por lo cual es aconsejable pasarlos a formato VTU. Igualmente, los formatos .pvd permiten la posición y visualización de cada uno de los tiempos para cada uno de los timesteps. Sin embargo, si cargamos los archivos .vtu sin crear este archivo .pvd con los distintos valores de tiempo para los archivos .vtu, eh, los tiempos de los timesteps no se podrán ver adecuadamente. Podemos ver que se puede visualizar el resultado, al igual que podemos realizar otro tipo de operaciones en él, como por ejemplo eh, realizar una deformada o visualizar la deformación, al igual que cambiar o rescalar los datos. Por ejemplo cambiando los valores de menos 5 e a la 8 a 5 e a la 8, de tal forma que es más fácilmente visualizable parte del resultado, o el resultado puede ser un poco más impactante. Igualmente, podríamos rescalar el, los valores de los desplazamientos. Podemos observar cómo es la deformación de la estructura, viendo que es, cómo es la visualización. Igualmente, podemos visualizar más, archivo, más, eh, más cuestiones en este mismo objeto. Como por ejemplo, podríamos realizar en su imagen base, una slide, o crear una sección, la cual podríamos poner en dirección en dirección y en su plano central. Esta sección podríamos, por ejemplo, aplicarle otro filtro, como por ejemplo la integración de variables, de tal forma que podríamos observar cómo es la integración a lo largo de una sección, de tal forma que obtuviésemos la fuerza total transmitida y y otra serie de resultados, como por ejemplo los momentos. Para calcular un momento es necesario previamente realizar o una operación previa al slide. Por ejemplo, eh, deberíamos realizar una operación con la operación calculadora, de tal forma que podríamos hacer una operación en estos valores escalares, multiplicando por ejemplo la tensión en XX por su posición Y, estaríamos obteniendo los, los valores del momento alrededor de, de ese eje, de tal forma que estaríamos obteniendo un nuevo resultado, el cual lo estamos pasando al valor result. Esta operación de la calculadora, posteriormente, la podemos integrar igualmente que el resultado anterior, de tal forma que obtenemos el valor del resultado a cada una de las secciones podemos observar el slide con sus cargas de tal forma que podemos modificar dónde está la posición de la sección o cuál, cuál es la forma de la perpendicular de la sección podemos ver cómo se van modificando cada uno de los valores de los de las resultantes de la integral de tal forma que finalmente podemos visualizar también únicamente los valores de los resultados a lo largo del movimiento. Estos valores eh, necesitaríamos ir eligiendo cada uno de los slides, los cuales lo podríamos elegir aquí el, el punto que queramos y si queremos un valor concreto, para cada uno de sus valores. Es posible que esto nos lleve bastante tiempo. Sin embargo, es también posible utilizar Python o las opciones que para nos ofrece de Python para obtener estos valores. Estos valores los podríamos exportar como Data de tal forma que los podríamos estar exportando en, en un formato CSV. Para ello, podríamos elegir los datos a exportar. Elegir el formato que queremos para exportarlo. Por ejemplo, el formato CSV y guardarlo como el archivo de integración. Esto, si lo hiciésemos de manera manual, es posible que nos llevase gran cantidad de tiempo. Sin embargo, es posible intentar automatizar este mecanismo. Para ello, podemos eh, exportar el estado. Este estado es propio de Paraview y guarda toda la configuración de cada una de las ventanas visualizables en Paraview. Las opciones de renderizado de, de los datos importados, la importación del archivo... La, la visualización de las tablas de datos la visualización de las gráficas y cada uno de los parámetros de modificaciones de la visualización o del display que se pueden realizar en cada una de las vistas para ello exportamos esta visualización lo cual se puede realizar en el formato para view de State File o en Python lo cual permite operarlo podríamos utilizar un formato de, de estado predeterminado de tal forma que posteriormente podemos cargarlo podemos guardar las partes modificadas o todas si guardamos las partes modificadas, es más fácil intentar entenderlo y utilizarlo modificado posteriormente. De lo contrario, guardará todos los valores, lo cual es posible que sea más práctico para otras versiones de Paraview. Podemos ahora resetear la visualización de toda la sesión de Paraview, viendo que esta se elimina. Ahora podemos cargar el estado que acabamos de crear, de tal forma que podemos visualizar que el resultado se vuelve a cargar. Visualicemos cómo es este archivo de estado. Podemos observar que tiene un comienzo o cabecera y que está comentado, lo cual es de agradecer. Podemos observar que importa el, el archivo de, de módulos de Paraview, el cual se puede ir ejecutando y visualizando. Podemos observar que se carga una visualización o render view, el cual permite observar las, los dataset cargados. Observemos cómo es otro archivo que modificamos nosotros. Este continúa hacia abajo. Sin embargo, nosotros creamos otro parecido. Por ejemplo, podemos ver que el render view va posicionando la cámara y los puntos de la cámara focal y vistas, de tal forma que orienta cómo es la visualización en el render view. En nuestro archivo cambiamos el, el, la carpeta de origen, a la, cual denominamos, eh, a la cual cambiamos a la nuestra, CHDIR, en la cual teníamos nuestros resultados. Podemos ver que tenemos o mantenemos las visualizaciones de la, cama, de la cámara para la opción render view. Podemos ver que tenemos la visualización o la activación del Esperad Sheet View, lo cual visualiza los datos, y cómo se pueden activar o desactivar cada uno de los datasets, de tal forma que se vean o se visualicen o no. Igualmente, se puede visualizar cada cierta distancia que se activa o se desactiva la, la vista para visualizar los, la vista creada. Igualmente, podemos observar cómo se importan los datos o la lectura de los resultados, el cual es el archivo file filepvd que creamos previamente. Podemos visualizar que este ahora ya no se lee con el programa VTK, sino que se lee con el programa pvd, también podemos observar cómo se crean los, los distintos pipelines o filtros, como por ejemplo una slide o la integración de variables, lo cual es fácil de visualizar y se puede observar que tiene una cantidad de parámetros reducida. Sin embargo, otras visualizaciones como las modificaciones de las opciones de visualización tienen una cantidad de parámetros muy superior, lo cual hace que sea recomendable la, el posicionamiento y la visualización de las cámaras mediante la interacción con Paraview, de tal forma que se obtenga este, la exportación de este archivo de estado. Podemos observar que finalmente se invoca a la opción show para visualizar eh, cada uno de los datasets o de los pipeline creados. Este sería un pipeline creado de un, un filtro generado sobre el archivo de datos de entrada. Y este sería el, el lugar donde lo visualizaríamos. O display en... En general suelen organizarse eh, la visualización en layout, la cual puede tener distintas visualizaciones o views, las cuales pueden tener cada una un tamaño distinto. Podemos observar que podemos añadir al, al final del archivo unas modificaciones creadas personalizadamente, de tal forma que podemos extraer los resultados. Aquí añadí un comentario para observar cómo son las distintas visualizaciones. Podemos observar que se puede intentar exportar eh, una captura de pantalla o intentar exportar una vista. La exportación de la vista tiene una mayor complejidad, extrayendo los datos en formato vectorial o formato SVG, de tal forma que la documentación de Paraview recomienda la exportación de este tipo para impresión. De lo, de, sin embargo, también es posible o puede ser más, más fácil o más, más robusta la exportación en, en el modo raster o en formato PNG. Sin embargo, el disponer de varios tipos de exportación es, es todavía mejor que tener uno solo. Podemos observar que podemos exportar el render view generado por el estado creado. O podemos crear nosotros un propio render view al cual dar unas dimensiones previas, ya que para view permite también escoger las, las dimensiones de la imagen de salida. Sin embargo, si redimensionamos también el render view, podemos obtener eh, la salida sin tener que obtener las dimensiones a la, al, a la hora de hacer el screenshot. También podemos modificar el background o la posición de la cámara. De tal forma que podemos ejecutar este script y ejecutar automáticamente todas estas labores, como pueden ser la exportación de imágenes o la creación de, de pipelines, como por ejemplo este, que crearía un slide automáticamente y exportaría los resultados del de CSV al slide creado, de tal forma que obtuviésemos sus resultados. Igualmente, podríamos utilizar la potencia de, de Python de tal forma que podríamos integrar o utilizar la exportación de la integral, de tal forma que fuésemos modificando la posición de cada uno de los slides o secciones a las cuales, a lo largo de lo la cual se integra, de tal forma que fuésemos obteniendo un resultado CSV de los distintos valores. También podríamos intentar interpolar distintos valores de los steps de carga. Sin embargo, a mí no me ha resultado de una manera satisfactoria. Podríamos realizar también a la hora de creación de los distintos VTK la exportación a, los, a, a otros tipos de, de time step interpolados, de tal forma que la visualización de los vídeos de resultado pueda ser más suave o más impactante, aunque en realidad existe una mayor cantidad, calidad sobre el error del resultado eh, manteniendo los time step de lo, del archivo de resultados, en lugar de interpolar otras soluciones. Podemos observar otros intentos de exportación de datos que he intentado realizar, como por ejemplo, después de realizar una operación de calculadora, cambiando el VTU de resultados, ya que en ocasiones podemos exportar no en formato CSV, sino en formato VTU, lo cual también exporta los puntos para poder ser posteriormente re reutilizado, de tal forma que podemos realizar distintas operaciones en un step de carga, como por ejemplo multiplicarlo por un cierto valor, de tal forma que el nuevo step de carga tenga un valor que podamos operar como estado de carga. Este, este archivo de estado también es posible ejecutarlo en lugar de con la invocación a través de, de... Después del reseteo, puede invocarse a través del load state con la invocación al archivo PI, lo cual va ejecutando cada uno de los pasos. Podemos observar que el archivo de los archivos de visualización se exportan, de tal forma que tenemos el archivo de visualización all views, otro del, con otra, otro intento y otro con redimensionamiento o cambio del fondo. Es posible que estos los redimensionamientos, si no existen un cambio de, de cámara, eh, no se realicen adecuadamente. También podemos visualizar cómo fue el resultado de, de la integración, o cómo son los resultados de integración a lo largo de las distintas secciones, de tal forma que podamos visualizar cuáles son las coordenadas de los puntos. Por ejemplo, este sería el punto eh, 0,15, prácticamente 0, y estas otras coordenadas de los puntos sería el coordenada 0, menos 5, 0 de tal forma que son dos, dos, dos secciones distintas. También podemos visualizar cómo son distintos cada uno de los resultantes en los ejes X e Y eh, para las sumatorias en las tensiones en XX, y, y y Z. También podríamos exportar el resultado de una calculadora de tal forma que obtuviésemos en lugar de valores de tensiones valores de momentos en secciones. Como lo podíamos ver en la opción está de integrate Result, la cual podemos ver que nos muestra los resultados de las tensiones, eh, de las tensiones resultadas en los ejes X, Y y Z, al igual que el momento el cual se supone que está a lo largo de su eje central. También podemos visualizar cómo es la exportación de una sección, viendo que esta tenía una cantidad de puntos o de nodos mayor, y cómo es la visualización del resultado en formato svg. En formato UVG es posible que parezca que esto está erróneo. Sin embargo, se puede modificar la posición de, de cada una de las partes. Por ejemplo, podríamos modificar la activación o desactivación de la visualización de la figura o de la escala, de tal forma que esta la podríamos mover a su parte derecha o del eje de coordenadas, de tal forma que podemos incluir aquí más información y modificarla posteriormente, con un programa de modificación de imágenes vectorial. A la hora de exportación, es posible que la exportación de las visualizaciones no se realice de manera adecuada, de tal forma que es posible que las animaciones sea mejor realizarlas de manera manual. Para ello, podemos elegir el set de carga de, o, al cual queremos realizar la operación. Para ello, podemos también intentar visualizar otro tipo de visualización. Para ello, por ejemplo, podemos reanudar re, la interacción con Python, de tal forma que podemos ver cómo es la shell. En esta shell se puede hacer uso de cualquier tipo de comando de Python, como por ejemplo, dir, la cual muestra las funciones que se pueden ejecutar. Podemos ver que las funciones que se pueden ejecutar en Python o en Paraview son múltiples. Todas estas funciones son propias de Paraview, viendo que existen funciones en función de la vista el, para el almacenamiento de los datos o exportación en JPG u otros tipos de funciones. Por ejemplo, podríamos visualizar el SAVE Data, el cual es la forma de exportación de datos. O el SAVE Animation. Todas estas funciones podrían ser invocadas a través de un script en Python. Podríamos también hacer uso de, de, la, de todo el archivo de script, podríamos intentar ejecutarlo en la Python shell, de tal forma que copiásemos y pegásemos el script o parte de él para ejecutarlo, de tal forma que haciendo su ejecución visualizásemos que se ha modificado el estado de Paraview. En ocasiones es posible que esto dé lugar a un error, de tal forma que necesitemos reabrir el programa. Por ello es también posible la ejecución únicamente de un apartado del del script, de tal forma que esto puede ser ejecutado únicamente parcialmente. Hagamos visión de cómo visualizar los resultados del archivo de resultados que generamos. Podemos ver que visualizamos la estructura, siendo las opciones de subface o subface with ejes las más, las más prácticas, ya que la visualización de los puntos eh, muestra una mayor cantidad de información, ya que para View... Eh, Reduce el dataset a únicamente las superficies visualizables. También podemos desactivar algunos datasets, como por ejemplo el deforma la deformación, o modificar el, el dataset visualizable, o cambiar las escalas. De tal forma que posteriormente no se cambie la escala, ya que así se pueden visualizar los cambios a lo largo de una cantidad de estados de carga mayor. Podemos visualizar también cómo es la estructura deformada, de tal forma que podemos animarla. Podemos observar que esta corresponde a una parte de rotura. Podemos hacer zoom en cierta parte de la imagen. También podemos hacer uso de la visualización del Animation View, de tal forma que podemos hacer uso de cómo se visualiza la estructura. En ocasiones, este Animation View no se puede utilizar directamente, de tal forma que en ocasiones hay que hacer interacción con algunas otras partes del programa. O en ocasiones, si... Ahora hemos recargado el archivo y se ha activado el Animation View, por lo cual es aconsejable tenerlo activado a la hora de iniciar el programa para View o antes de cargar el estado de carga, de tal forma que así sí que podamos realizar una animación. Podemos visualizar otros resultados también, como por ejemplo los resultados tangenciales. Visualicemos cómo es la creación de una, de una órbita o, o girar alrededor de, de nuestra estructura. Podemos alejarnos un poco para visualizar las animaciones de una manera más, más clara. Podemos observar que hemos generado una vista de cámara. Esta vista de cámara podemos modificarla. Podemos ir y visualizar la estructura desde otro ángulo, de tal forma que visualicemos la estructura de una manera más, más parecida a lo que nosotros queramos. Podemos ver que existe una línea en la cual es el recorrido que realiza la cámara a lo largo de la animación, pudiendo visualizarla desde su parte cenital o desde arriba. Podemos ver que también podemos eliminar ciertos puntos, eliminando la opción de cerrado. Podemos observar que esta serie de puntos han sido unidos con un spline o con, una, o con un bezier Podemos observar que podemos eliminar una serie de puntos. Igualmente, podemos cambiar de manera manual cuál es la posición de alguno de estos puntos. De tal forma, esto puede realizarse de manera interactiva. Una vez realizadas las modificaciones, podemos ver cómo se visualiza la imagen. También podemos realizar otras modificaciones a lo largo del pad, como por ejemplo, podríamos modificar una visualización a distinta altura, de tal forma que pudiésemos cambiar el ángulo de visualización o la forma de interpretación de la imagen. También podríamos utilizar otras modificaciones como sería cambiar el número de frames, de tal forma que visualizásemos una cantidad de imágenes mayor o cambiar el real-time y la duración en la cual se visualiza la imagen, de tal forma que nos permitiese ver la imagen de una forma más clara. Una vez eh, seleccionado el tipo de animación que queramos, podemos elegir el número de frames y exportar el, la animación con Save Animate Podemos exportarla en formato OGV o en formato AVI. De tal forma que podemos elegir una resolución de la pantalla para la exportación de, de la visualización de este vídeo, al igual que un frame rate, el cual podemos elegir, eh, por ejemplo, un frame rate de 30. Ya que elegimos 150 frames, esto nos dará un vídeo de 5 segundos. Damos a OK y vemos cómo se van generando cada una de las imágenes para el vídeo de animación. Esto nos exportará un vídeo de calidad, el cual podemos integrar en, otros, en otra serie de archivos. Podemos visualizar cómo sería este archivo de animación visto en en la visualización de Paraview. Podemos visualizar otro set de datos distinto y realizarle otra serie de operaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podríamos realizar una, un gráfico alrededor de una sección. Por ejemplo, podríamos elegir el eje, el eje Y. Podemos visualizar dónde está este punto, viendo que podemos modificar la posición del vector o la línea a lo largo de la cual se visualizan los datos. Una vez elegido los, la visualización de una serie de datos, podemos seleccionar alguno de los datos. Por ejemplo, eh, realizando una selección rectangular en esta serie de datos. Ahora podríamos hacer un gráfico a lo largo del tiempo, de tal forma que podríamos visualizar cómo son los resultados a lo largo del tiempo. Podemos ver que se están viendo múltiples tipos de dataset, como por ejemplo las tensiones, los desplazamientos, las deformaciones y sus coordenadas. Podemos cambiar la forma de filtrado de cada uno de sus datos, de tal forma que se muestre una cantidad de información menor. O también podríamos haber realizado con la calculadora una serie de operaciones para calcular una serie de resultados los cuales visualizar podemos ver que en esta sección la fuerza o, o tensión de cada uno de los nodos iba aumentando sin embargo llegó a un punto en el cual se consideró una rotura y posteriormente o deformación excesiva posteriormente se, se consideró que esa sección dejaba de tener fuerza y colaboraba únicamente en lugar de su dirección principal en el eje X en, en otra dirección podríamos visualizar otra magnitud, como por ejemplo, el strain, la, la dirección de la fuerza en el eje X, viendo que existe distinto estado tensional en, en ese elemento. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les sea práctico el uso de ParaView, ya que obtiene unas visualizaciones que pueden ser bastante bonitas y la creación de unas animaciones que pueden ser bastante, bastante útiles para la creación de vídeos. Bueno, eso ha sido todo. Adiós, pasen buen día.